En el Día Internacional de la Mujer, nos unimos a las Naciones Unidas para conmemorar esta fecha con el lema Igualdad de Género Hoy para un Mañana Sostenible. Para Red Mambla es un momento muy especial para instar no solo a nuestro sector marítimo, portuario y logístico, sino a toda la sociedad a generar conciencia y mostrar un real compromiso con la igualdad de género. Este 8 de marzo reiteramos nuestra responsabilidad como asociación de continuar trabajando por crear más espacios donde más mujeres sean partícipes dentro de nuestra industria y en la mesa donde se toman decisiones y de esta forma seguir contribuyendo con nuestro conocimiento y liderazgo al desarrollo sostenible de estos sectores. Hoy también deseamos celebrar los logros que las mujeres han alcanzado y por ello les invitamos a visibilizar la historia de aquellas que han logrado un reto importante porque necesitamos más mujeres como modelos a seguir en nuestras futuras generaciones. ¡Feliz día!